Hola a todos, ¿qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vídeo de hoy trata sobre frases importantes. Empezamos. Me he apuntado algunas. Eh, tenemos la primera, por ejemplo, yo me llamo, y en mi caso sería yo me llamo María, como el vocabulario que hemos aprendido, pues M-A-R-I-A. Yo me llamo María. Yo me 25 años de edad. O mi edad, 25 años. Yo en Madrid vivo. Yo Madrid vivo. Yo soy de España. O yo soy española. Por ejemplo, yo soy una chica española. Yo España, persona chica. Por el pendiente, chica. ¿Qué más me ha apuntado? Eh, yo biología, estudio. Yo biología, estudio. Yo farmacia, trabajo. Yo trabajo en una farmacia. Eh, ¿Alguna más? Por ejemplo, a mí bailar me gusta, a mí el chocolate me gusta también, a mí el chocolate me gusta también, yo a mí el cine no me gusta, pero leer sí. Repito, a mí el cine no me gusta, pero leer, sí. ¿Alguna más? Yo, importante, yo, lengua de signos española, aprender, quiero. Yo, lengua de signos española, aprender, quiero. Gracias, adiós.